Hola a todos. En este vídeo voy a explicaros cómo se ejecuta la instrucción de salto incondicional J en el camino de datos uniciclo de MIPS. Para empezar, esta instrucción tiene un formato J, que es muy diferente a los otros. El código de operación es 000010, que se sitúa como siempre en los 6 bits más significativos de la instrucción. El resto de los bits, los 26 bits inferiores, indican la dirección del destino del salto mediante un direccionamiento pseudo directo. Para conseguir la dirección completa del destino, que debe tener 32 bits, se realiza lo siguiente. Se toman estos 26 bits y se desplazan dos posiciones hacia la izquierda, lo cual equivale a multiplicarla por 4. Con esto ya tenemos 28 bits. Los 4 bits que nos faltan se copian del valor pc más 4 hasta completar los 32 bits que necesitamos. Veamos cómo se ejecuta la instrucción. Como siempre, comenzamos leyendo el valor del registro contador de programa y la instrucción correspondiente en memoria. También se toma el valor del PC y se le suma 4, como es habitual. Sin embargo, al detectarse por el código de operación de que se trata de una instrucción J, se toman los 26 bits menos significativos de la instrucción, se desplazan 2 bits hacia la izquierda y se completan con los 4 bits superiores del valor PC más 4. Por su parte, la unidad de control activa la señal fuente PC, que controla este multiplexor y permite seleccionar la entrada 1, que es la dirección que acabamos de calcular. Este valor queda a las puertas del registro contador de programa a la espera del siguiente blanco activo del reloj. El salto a la nueva dirección se produce siempre sin esperar a que se cumpla una condición, y por ello se denomina salto incondicional. Bien, hasta aquí este vídeo.